Tengo aquí ya medio año. Desde la pandemia me aventó para acá porque me cerraron mi negocio que tenía de mariscos allá en Mazatlán. Y de que llegué aquí a Guadalajara estoy empezando. No trabajaba yo esto, empecé aquí a trabajar esto. Pues hay veces que me va bien hay veces que me va mal. Y sí, vendo, vendo poco, pero sí sale ahí para, para sobrevivir más o menos. No, por lo que me motiva la necesidad y. El trabajo, porque realmente pues esto lo hago con, pues, con mucho cariño, mucho, mucho entusiasmo, mucho amor, le pongo muchas ganas. Eh, duré cinco años embarcados en los barcos camaroneros, barcos camaroneros y ahí aprendí a, a tejer. Realmente ahí se va a trabajar y pues si no, si no sabes ciertas cosas no, no te agarran de tu parguito, te agarran de tu pues de tu ven, ven, ven, ven, tráeme y ven, llévame y esto. O hay veces que te meten cesaña en la mente de decir, no, oh, que tu mujer está allá con, con el Sancho y pues ya te meten cesaña en la cabeza y ya te quieres venir a los 3, 4 días, te quieres bajar, brincar del barco, correr. Ya no pido que me, que me dé más, mi Dios, sino que sobresalir adelante. Que me dé vida y salud nada más ya llega la gente y me dicen que me gustaría tener una maca pero pues no tienen dónde ponerla necesitan plantar la, los árboles para tener una maca y la portal de vender les digo en las paredes ahí metan unas armellas o, o qué sé yo les, les, les hago ver unas actividades para que no, quieren plantar un árbol, quieren plantar dos árboles, y pues comprarme la maca que crezca, pues ya para qué.